el tornado. O sea, ¿no? Ah, también, a principios de la pandemia, Pero, ¿no? o sea, total nos ha tocado de todo, no mando falta que caiga nieve. Ya vamos a empezar a transmitir, entonces, okay. listos por favor, micrófonos muteados. Paso Celí? Otra vez está fallando Facebook. No me digas. Bueno, me callo. <risa> a ver, paciencia. Ay, Dios. Esta, Estaríamos a tiempo de salirnos todos y entrar todos a ver si eso recupera. No, mientras... no, no creo que eso, o sea, por tiempo sí, pero no creo que eso ayude. La vez pasada fue un problema de Facebook, ¿te acuerdas? Sí. O sea, no, no me ayuda eso. A menos que transmitamos a, a YouTube, que es la otra opción que tenemos, nuestro plan B. Y pongamos un mensaje en Facebook que estamos en YouTube por la razón desconocida sí, sí. que proporciona Facebook. Sí, eso puede ser. Pero bueno, tú... es... ¿Estás segura que esa opción que yo te doy no, no ayudaría de nada? La vez pasada no ayudó. No puedo estar segura que en este momento, en esta ocasión vaya a ser lo mismo. La que... vez pasada no, salí, no nos salimos todos, o sí salí y volvimos a entrar todos. Sí, creo que sí. Ok, entonces transmitamos por YouTube. Voy a dar el aviso en Facebook Live. Sí, yo mientras aquí cancelo esto. Pau, wow, ¿y si tú lo, lo compartes? O sea, ¿tú lo estás? ¿Tú eras la hoster. No. nivel. Eh, ah, oh, okay. Pero igual. Uh -huh. ¿O ¿Quieres que sacamos y entremos rápidamente? Lo voy a volver a intentar. Pongan changuitos, por favor. Sí. Okay. Ya pasó una vez que... Eh, es que se satura face, este, Zoom y Facebook Live. Entonces... No, no, no me, no me da de todas maneras, no me da oportunidad de, pro, de programar nada. Ok, vamos por YouTube Live. Sí, YouTube Live y tú avisas, Pali, por favor. Sí, voy a Femexer. En Facebook. Uh -huh. Ok, me dices cuando ya pueda empezar a, a transmitir a través de YouTube. Sí, espérame. Sí, sí. Yo mientras ingreso a la página. ¿en YouTube de su canal de Femexer o de Pido un Deseo? De Femexer. Por favor, okay. Jackie, por favor. Okay. Gracias, Jackie. Hola a todos, muchísimas gracias por estar conectados en Femexer vamos a tener el este programa, te lo tengo que preguntar. Sin embargo, estamos teniendo algunos problemas técnicos con la habilitación de Zoom y Facebook Live, por lo que hemos decidido transmitir en vivo a través de nuestro canal de YouTube, que eh, es Fenexer. Entonces, por favor, búsquenos en YouTube, Federación Mexicana de Enfermedades Raras Fenexer. Muchísimas gracias a quienes ya están conectados. Nos vemos por allá. Hola a todos, muchísimas gracias por estar conectados. Listo, Sally. Sí. Ya estamos transmitiendo en vivo en YouTube Live. Aguanta, ya, ahora. Ya, por favor, ya. Listo. Déjame, lo pongo acá. Gracias a todos, bienvenidos a el último te lo tengo que preguntar del año. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados por estar aquí. Eh, es un honor para nosotros tener a estos hombres y mujeres maravillosos que, que son quienes en realidad han movido la agenda política de las enfermedades raras en México. Pero más allá de saber hoy sobre las enfermedades, sobre los tratamientos, sobre las leyes y sobre todo eso, Queremos conocerlos a ustedes, a las personas que están detrás de esos grupos de pacientes y asociaciones. Entonces, eh, el día de hoy, querido público, les, les presento eh, a Pame, a Rodrigo, a Juan Carlos, a Alejandra, a Diana, a David, a Mili y a Jackie. De distintas asociaciones de pacientes y grupos de pacientes con enfermedades raras. Gracias a quienes nos están viendo en vivo por YouTube Live. Gracias a quienes nos están viendo, no en vivo, pero que pueden también dejar sus comentarios. Y pues comenzamos con esto. Ya saben que van las preguntas y quien me quiera contestar, levanta la mano y yo le, le doy la palabra. Así que la primerísima pregunta es, ¿qué o quién fue lo que te motivó a crear esta asociación o grupo de pacientes?, ¿Y esa persona o esa razón sigue siendo hoy en día tu motor? Comenzamos con Juan Carlos, de ahí Pame, y luego Rodrigo. Luego Miki. Pues, ¿Ya? Bueno, eh, mi historia es particular porque yo mismo tengo homofilia. Pero realmente lo que me motivó, porque aún teniendo hemofilia cuando era adolescente, este, pues me desentendía de mi enfermedad. La verdad es que me trató muy bien la enfermedad. Cuando, cuando era adolescente, bueno, ni parecía que tuviera algo. Pero eh, se sobre, primero sobrevino la muerte de, de mi primo, también con hemofilia, de 10 años de edad, yo tenía 11. Y después mi hermano, con 27 años de edad, y yo tenía 28. Y a partir de, de algunas injusticias que vi, en el maltrato del paciente por parte de la gente que en teoría estaba para proteger los intereses de ellos, en el Congreso Mundial del 94 en México, donde vi que, que un grupo de choque peligroso, el grupo Zorros, sacaba a, a 24 compañeros con hemofilia, por instrucciones de la entonces presidenta de la Federación Mexicana de Hemofilia, con violencia, con toletes en mano, eh, parecía una cosa descabellada, sacando a 24 pacientes en silla de ruedas, muletas, eh, bastones. Este, un grupo tan peligroso que al poco tiempo fue desaparecido. Al poco tiempo fue desaparecido por, por un problema de este, precisamente asesinatos y cuerpos tirados en el ajusco. Entonces, yo no podía dar crédito al maltrato de compañeros por, por supuestamente quien los tenía que apoyar y defender. Y al poco tiempo murió mi hermano. Entonces sumando mi hermano, mi primo, y la injusticia que mis compañeros, de, las cuales, de, de los cuales mis compañeros eran víctimas, pues me motivó a meterme más en, el, en, en la organización, en la asociación, meter más la nariz, ver por qué tanto encono con los pacientes y cuánto cúmulo de poder podían tener algunos presidentes de algunas federaciones que empecé a organizar esa misma, esa misma asociación, y, y que, que es la decana de la hemofilia en México, y surgió la asociación que, que represento. Realmente fue un caso de, de, de una injusticia grave que, que yo presencié, que presenció mucha gente, inclusive los grandes médicos que atienden la hemofilia hoy, fueron testigos presenciales de este acto bochornosísimo, este, bueno. y, y eso ocasionó que yo formara un grupo que en estricto sentido viera eh, para el paciente, hecho de pacientes, manejando los intereses estrictamente de los pacientes. Juan Carlos, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Seguimos con Pame. Pues yo, al igual que Juan Carlos, también padezco o sea, lo que, la desautonomía, que es lo que básicamente habla nuestra página. Y pues sí, como que nuestra razón principal, porque la comparto con una compañera, es tanto conocernos a nosotras mismas, conocer lo que tenemos, e informar tanto a personas como a los mismos médicos, ya que no hay tanta información al respecto. Entonces, y pues hemos crecido y también hemos acompañado a muchas personas como en este proceso de su diagnóstico y después del diagnóstico. Y pues sí, como que ha cambiado un poco tal vez cómo empezó, pero le hemos dado un significado muy padre y nos ha dado mucho gusto como seguir creciendo. Muchas gracias. Recapitulando, Juan Carlos la injusticia, a Pame eh, digamos que el tratar de ayudar a otros como ella misma, a Pame y a Mariana, ¿verdad? Seguimos con Mili, no me acuerdo quién más me había levantado la mano, y Rodrigo después de Mili. Hola, eh, bueno yo creo que a, a mí mi motivo más, más grande fue a mi familia, ¿no? Yo pensaba en, en el momento en el, que, en el que mi mamá y mi papá me tuvieron en sus brazos y toda la incertidumbre que tuvieron al principio cuando nadie les daba ni un diagnóstico, ni un pronóstico, ni un lugar al, al que pudieran acudir, ningún medio de información, ni, nada, o sea, solo les dijeron... Se va a morir en nuevos días, así y hagan lo que quieran con ella. De ahí, ya, de ahí nace todo, todo este interés por crear una, una red de apoyo grande al, alrededor de la, República, de la República Mexicana en la que pudiéramos decirles a todos los nuevos papás, a los papás más jóvenes, a todas las personas que vienen detrás de nosotros que tal vez no son tan jóvenes, que tal vez no, no son tan nuevos en todo este, este rollo de la, de la artrogliposis y de las enfermedades raras y de todo esto, que eh, como que un lugar seguro al que pudieran acudir y decirles, bueno, no todo lo que les dijeron es verdad, no todo lo que les dijeron va a ser tan drástico como, como se los dijeron, eh, mírenos a nosotros, hemos llegado hasta aquí con todos los pronósticos en contra, con toda la falta de diagnóstico oportuno, con toda la falta de oportunidades, con toda la falta de, de tratamiento y de todo lo demás, eh, hemos llegado hasta donde queremos y vamos a llegar mucho más lejos, entonces tranquilos, o sea, no todo lo que les han dicho es cierto, no todo lo que les han dicho es real, entonces, ustedes tranquilos y vamos viendo sobre la marcha cómo le podemos hacer y por dónde podemos irnos. Yo creo que el, la incertidumbre, ¿no? el, el tratar de que ninguna familia pase por lo que nuestra familia pasó al principio, ese es, es el motivo principal por el, que, por el que hicimos esto y por el que seguimos trabajando y por el que yo creo que espero en Dios nunca dejar de luchar por eso. ¿no? Gracias, Mili. Tu motivo, tu familia. Muchas gracias. Rodrigo. Sí, buenas noches. Mira, en el caso mío es un poco distinto porque yo no soy el paciente. El, el, el, era mi esposa la que fue paciente. Hace un poquito más de, de 20 años fue aquí en Monterrey. Le quitaron un tumor del, del intestino y luego regresó. Nos dijeron que era un tipo de cáncer. Regresa después el, el de los seis meses el tumor y vemos que está complicada la cosa y tenemos la oportunidad de irnos a Estados Unidos. En Estados Unidos nos dicen que no era el cáncer que nos habían dicho que era aquí en México, sino que era un cáncer completamente nuevo y que no había manera de, de, de darle un tratamiento y le dieron seis meses de vida. Eh, la única alternativa que tuvimos fue participar en protocolos clínicos de investigación allá en Estados Unidos. Y fue así como en lugar de seis meses mi esposa pudo vivir seis años. Eh, ya una vez que falleció, que falleció allá en Estados Unidos, pues la idea era tratar de honrar un poco su memoria, tratando de, de, de buscar pacientes en México para que tuvieran la misma oportunidad. Pero luego nos dimos cuenta que la cosa estaba muchísimo más difícil porque aquí en México no se conocía la enfermedad, pues no se diagnosticaba, los pacientes se morían, no había acceso a tratamientos porque era un tratamiento nuevo y entonces el reto era bastante mayor. Y fue así como eh, nació la Fundación GIST México. Ya tenemos 6, siete años de estar organizados de manera, de manera formal. Híjole, a lo mejor más, más se me falla la memoria. Pero bueno, pues estamos en ese camino de poder ayudar a que, la, a que los enfermos de GIST vivan más en México de aquí hasta que se encuentre una cura. Muchas gracias, Rodrigo. Y claro, qué lindo. Ahora voy contigo, aquí eh, no le comenté a nuestro auditorio, pero justo lo, ustedes líderes de asociaciones, algunos son pacientes y algunos son familiares. Entonces eh, es muy interesante sí. también conocer ese otro punto de vista. Jackie, por favor. Sí, muchísimas gracias, Paulina. Bueno, pues como bien lo dices, eh, en mi caso no tengo una hija o un hijo con una enfermedad rara, tampoco mi esposo, ni eh, digamos algún familiar directo. Eh, en esta ocasión, eh, por lo que yo supe que existían las enfermedades raras, los errores innatos del metabolismo, entre otras terminologías muy técnicas, es porque el sobrino de mi esposo precisamente tiene una enfermedad llamada citrulinemia. Eh, yo jamás había escuchado esa, esa palabra. Eh, ellos, eh, me refiero a mi esposo y a mi suegra, suegra. Eh, cuidaban mucho y veían mucho al niño y ellos me fueron contagiando mucho de, del amor que tenían eh, sin saber precisamente cuáles era, eran los cuidados específicos, cuál era el tratamiento específico. Conocían por medio de los especialistas cómo tratar esta, esta enfermedad, pero había como lo sabemos nosotros hay un mundo, un universo de enfermedades raras y además con, muy peculia con una peculiaridad muy específica para cada enfermedad o para cada grupo. Eh, posteriormente, me fui familiarizando con el tema, de lejos, pero a la vez también, eh, de, digamos, cerca, porque eh, era partícipe o veía la manera en que, o los límites, los obstáculos, sobre todo a los que se enfrentan los niños que padecen alguna enfermedad rara, y que finalmente a veces ven truncas, hay muchas de las posibilidades que todos deberían de tener por, por derecho. ¿no? no me refiero nada más al acceso a la salud sino también el derecho de, de la inclusión y a poder desarrollarse como cualquier persona eh, normal, digámoslo así, lo pudiera hacer. Eh, sin embargo, bueno, posteriormente, eh, mi esposo, con la peculiaridad que también lo caracteriza de, de, de ayudar y de estar siempre ahí para el niño, me dijo, ¿sabes qué? Por favor, eh, no, hay, no sabemos bien qué, qué esté pasando con el tema, hay muchas, este, se necesita hacer mucho trabajo, pero no sabemos qué es por favor, ayuda a mi, a mi sobrino, ayuda a mi tía, veamos qué se puede hacer. Entonces, yo de verdad, aunque yo respeto a todos y cada uno de ustedes como padres, como familiares de, de, de pacientes, pero créanme que no se necesita ser un familiar directo o tener un hijo para realmente estar comprometido. Claro, no estoy en sus zapatos, me pongo un poquito una empatía, tengo, claro que sí, pero creo que es muy importante saber que sin ser un familiar directo, Podemos hacer un gran cambio. Somos aliados de ustedes, de todos ustedes, y creo que podemos hacer muchísimas cosas juntos. Quitemos ese tabú que solamente nos corresponde a los familiares, o a los padres o a los familiares directos, porque creo que es un deber y una obligación de todos como sociedad eh, hacer lo que nos corresponde desde cada uno de, no, de nuestra perspectiva. Pero es, es cuestión de toda la sociedad hacer algo positivo que genere un cambio para los pacientes. Y hace muchas gracias. Tiempo, ya te... dice, ya, para... Muchas, muchas gracias. Eh, ¿Alguien más quería contestar? Está David. Y de ahí Alejandra. Bueno, evidentemente aquí todos conocen el tema. Yo me metí en esto porque no me quedó de otra. Tengo dos hijos con una enfermedad rara, Pali y Toto. Y ha sido mi motivación fundamental en todo mi trabajo. Después entendí que tenía que trabajar también por otros, eso me lo dijo mi hija, papá tienes que ayudar a otros y eso es lo que he tratado de hacer en los últimos 25 años, con un enorme orgullo por poder ayudar a la gente que necesita apoyo y también con una enorme disposición para muchas mamás que son las únicas que corren con el cuidado, el auxilio y la protección para su enfermo. Yo soy papá de dos y soy orgullosamente un trabajador por las enfermedades raras. Muchas gracias. Gracias, David. Alejandra, por favor. Buenas noches a todos, un gusto. Y pues mi motivación fue mis dos hijas, Pátima y Lucía, con glucogenosis tipo 1A, pero también ese empuje de, de ser mamá pero al ver la cantidad de mamás, de papás, familias completas eh, en las que iban llegando conmigo, no sé por qué y hasta la fecha, eh, por relacionarse eh, y, e irme, ir platicando con otros familiares o otras personas, iban llegando eh, a mí. Y de esa, de esa situación, el juntarnos una noche, varias familias de aquí de Monterrey, pues vamos a hacer algo, tenemos que hacer el cambio de, de todo esto y ver la necesidad que aquí en México sí si se tenía algo de información pero no estaban tan abiertos a las cuestiones de qué otras cosas nuevas o eh, se podía hacer para poder ayudar a estos pacientes y además de ver una laguna tan grande de edades, de niños que habían contados con los dedos en todo México, pacientes adultos de arriba de 20 años hasta 25, 26 años era lo máximo, y de ahí, de 10 años hacia abajo, sí había esa cantidad de niños que sí habían subsistido. Entonces, era mucho la mortalidad que, que estábamos viendo en cuanto a, a esta enfermedad que se había diagnosticado pero no se daba un seguimiento, un tratamiento adecuado. Y si teníamos las posibilidades de traer doctores de otras partes, como de Estados Unidos, de Argentina, ahora de Europa, que también se están, eh, que tienen muy buen récord en cuestión de tratamientos muy buenos, pues es mejor estar unidos para poder tener acceso a todas esas mejoras en tratamientos también. Entonces, claro. Claro, sobre todo ver a esas mamás con brazos, eh, en los brazos, con hijos, con, con enfermedades y no saber qué hacer es muy difícil. Y yo no quisiera que otra mamá pasara por, por esas circunstancias. Muchas gracias, Alejandra. Eh, Diana, por favor. Gracias. Sí, mira, en, en lo que respecta a la atrofia muscular espinal, hace diciembre del 2016 eh, salió el primer tratamiento. Eh, rápidamente y gracias a las redes sociales, eh, aquí en Monterrey también decidimos eh, hacer algo, hacer frente a esto, porque realmente pues, no había nada que darle a nuestros hijos. Mi hijo ya con 20 años, él ha sido mi motor y seguirá haciéndolo, y todas estas personitas que me llaman, que me escriben, eh, que hacen contacto con nosotros. Porque realmente, eh, lo dije una vez con, con David, me hubiera gustado, me hubiera encantado que una Diana me hubiera hablado y decirme que todo iba a estar bien o, o, o tener las agallas para enfrentar lo que viene, ¿no? Lo que viene y la forma. Entonces, eh, sí decidimos unirnos eh, aquí las, las familias, donde ya somos eh, más de 100 familias en todo México y donde damos aliento y damos, pues eh, a lo mejor un tratamiento no lo podemos dar, pero sí, pero sí las, la, las armas para poder eh, afrontar esto, porque es lo que es la atrofia muscular espinal, son diferentes situaciones eh, o alcances o gravedad eh, eh, de esto, pero realmente en, en aquellos tiempos no había un aliento para nosotros. Entonces el, el organizarnos, el poder traer los tratamientos a México, el poder dar eh, pues un apoyo psicológico o de padre a madre, eh, es, es bastante, bastante alentador para todos nosotros y es, y es nuestro mayor trabajo que podemos hacer de, de voluntariado. Totalmente. Muchísimas gracias, Diana. Ay, no sé por qué se oye así. Eh, listo, muchas gracias a todos los que nos están viendo en vivo por YouTube Live. Ahí les van a estar contestando sus preguntas. Y bueno, como recapitulando un poquito esto, claro, ustedes han tenido, volteando un poquito para atrás, han tenido esta vocación de servicio y han sido personas muy resilientes. Independientemente de que algunos llevan más poquito tiempo, algunos llevan ya muchísimos años, décadas en esto, pero claramente eh, estamos hablando... De, de personas que han sido resilientes durante este tiempo y es difícil porque además ustedes cumplen un rol, como decíamos algunos de, de pacientes y otros de cuidadores y el rol de cuidador y el rol de paciente pues implica una serie de cosas bien complicadas y la siguiente pregunta va en torno a eso ¿cómo pueden equilibrar eh, esos dos roles? no el ser un líder de una asociación que requiere ser muy entregado, muy apasionado, que requiere mucha responsabilidad, que requiere mucho trabajo, pero además lidiar con los síntomas de su enfermedad o con los cuidados que le tienen que dar a su familiar. Eso me gustaría que me platiquen. ¿Cómo equilibran esas dos cosas? David. Ser líder de una asociación es el resultado de la necesidad que había que satisfacer. Entonces, como yo entiendo la fórmula en la que puedo equilibrar lo que hago con la atención que debo tener hacia mis pacientes, en específico mis hijos, en un primer momento, es otorgarles a ellos la calidad de tiempo que sea necesaria para que estén mejor y otorgarle a mi trabajo como parte de una asociación esta fórmula que no solo tiene que ver con regalarle tiempo, sino también a llegarme de información de muchos lados, de muchos países, de muchos similares a nosotros, para poder aplicar lo que acá se puede clonar. No es fácil el límite que va de un lado a otro. Lo, lo sencillo es identificar la prioridad. Mi prioridad son mis hijos. Mi gusto... Tiene que ver con lo otro, con el ayudar a otros a través de la presidencia de una federación o de una asociación. Pero tengo muy claro que para que las líneas, la línea esté correcta, tengo que ubicar mi prioridad y esas son mis hijos. Y luego todo lo demás. Es así como yo guardo el equilibrio. Tienes el micrófono apagado, Pali. Perdón, es que hay cohetes por la Guadalupana. Va Juan Carlos y de allí Pame. Bueno, este, en mi caso pues ha sido un poquito más fácil porque el del problema soy yo. Sin embargo, este, creo que eso es una constante de muchos pacientes y aquí hay presidentes pacientes. La prioridad no es, no soy yo. Por poner, un, por poner un ejemplo, yo ahorita tengo casi dos años sin que el Seguro Social, que es el que me atiende, me dé medicamento. Yo tomé la decisión libre y, y, y soberana de hacer una especie de huelga de medicamentos al eh, desaparecer la clínica de hemofilia del siglo XXI. Entonces yo llevo más de casi dos años sin recibir los medicamentos que algunos de mis compañeros este, sí están recibiendo. Sin embargo, sigo atendiendo la situación en Seguro Social y en otras instituciones de salud como eh, el Hospital General, por ejemplo, observando que los compañeros que se están atendiendo, ahí tengan todos los, los insumos necesarios para atenderse. Por poner un, un ejemplo, hace unos meses hicimos un donativo muy, muy, muy importante a un compañero que se atiende en el Hospital General, Chico indígena de una comunidad en Guerrero, este, que se atiende en la Casa de los Mil Colores, lo albergan y en el Hospital General lo atienden, le dan su atención médica. Entonces, como paciente, eh, muchas veces, lamentablemente, las circunstancias hacen que, que a veces uno quede en segundo plano, pero viendo el origen de la necesidad que había de generar una organización que viera en primer lugar y como prioridad por los pacientes, porque teníamos una organización que no veía por los pacientes. Entonces, hemos hecho una asociación que solo y únicamente trabaja y funciona para los pacientes. Por poner un ejemplo, nosotros somos, fuimos la primera organización de hemofilia en intervenir activamente en la descripción de los medicamentos en Farmacopea mexicana. Dos veces. Y cambiamos... La, la descripción de nuestros medicamentos que casi casi eran este, genéricos cuando los factores de la coagulación no son genéricos. Hay muchas calidades en, en, en, este, en este rubro de, de medicamentos. Y también somos la única asociación que incrementamos dos veces la cantidad de factor de la coagulación en México. Siendo una asociación sin recursos, siendo una, una asociación muy limitada, hemos sido la única que se ha ocupado en incrementar el, la cantidad de factor a nivel nacional, aunque somos una asociación local. Este, ¿Por qué? Porque otro tipo de organizaciones hacen eventos, hacen, hacen congresos, que está muy bien que se hagan los congresos, pero que vayan acompañados con un crecimiento en la atención médica, y eso no lo hacían. Hacían congresos, este, hacían campamentos, hacían muchas cosas muy bonitas, pero, pero que son, yo, yo las vinculo con un paso adelante, con una, con una evolución. Primero tienes que tener lo principal. Uno no puede correr cuando ni siquiera aprendiste a gatear. Claro, Juan Nosotros Carlos. Vamos por lo principal. Esa, esa es la razón. ¿no? Claro, estás también un poco hablando de prioridades y, y de cómo eh, son diferentes cuando eres paciente. Muchas, sí. muchas gracias. Pame, por favor. En mi caso debo de admitir que sí es difícil el equilibrio porque el tipo de padecimiento que nosotros hablamos es una discapacidad invisible. Entonces yo siendo paciente y siendo pues, líder de este grupo, los días que me, pues, que me dan los síntomas más fuertes o que realmente no puedo hacer muchas cosas, me es difícil encontrar este equilibrio para darle a las demás personas la atención que me están pidiendo o la atención que se merecen. Entonces... Creo que es difícil, pero al final, al compartir también esta, este grupo con Mariana, pues es un balance muy padre y creo que eso es como lo padre también de hacer equipo. Porque al final también las personas a las que estás apoyando te dan más de lo que tú les estás dando a ellas. Y aprendes mucho de eso también. Muchas gracias, Pame. Sí, qué importante el trabajo en equipo. Eh, me parece que Diana. Ajá. Mira. Mira. En mi caso, más que, más que equilibrio, yo creo que es una, es una vocación de servicio que, que, que nacemos con ella, el, el apoyar o el ayudar. Eh, a veces se te olvidan algunas prioridades que tienes o que, o que tienes en el día eh, cuando, cuando te llega una situación pues que tienes que afrontar en ese momento. Eh, de apoyo, digamos, de, de, de otro tipo, se, se te llegan a olvidar. Porque, como repito, esto es una parte de ti, pues lo haces, lo haces sin pensar... Eh, a veces con, con, con las obligaciones que tenemos. Entonces, eh, yo más que marcar un equilibrio es, es, es darlo en el momento, darlo en el momento, pero siempre me, me doy el, el tiempo para, pues para, para, para apoyar ¿no? en, en, este, en este sentido. Muchas gracias, Diana. Eh, Alejandra, por favor. A mí de repente también estoy así como que se me dificulta, pero trato de que sí, lo principal, como dice David, eh, tienen que ser mis hijas. Mis hijas tienen que estar cada tres horas tomando maicena para poder mantener sus, sus glucosas cada tres horas de día y cada cuatro horas de noche. Entonces no duermo. Entonces nos me ha pasado en estos 11 años, 12 años, este, que a las 3 de la mañana y así les digo a los papás. Tú tienes una situación a las 3, 4 de la mañana, tú háblame, este, yo te voy a contestar, no hay ningún problema, porque sé que es una, una urgencia o, o, o algo que, que tú traes esa, esa inquietud y hasta me haces un favor porque me despiertas para dar mis a esas horas a, a, a mis hijas. Entonces, hasta me despiertas y me haces un favor. Pero sí, eh, en ciertos momentos, pues tienes que dividir todas esas circunstancias y el apoyarte en las demás personas que están dentro de, de, de tu asociación, delegar, este, capacitarlas, porque no nada más es la capacitación que, que tú vas obteniendo, sino que vas transmitiendo a los demás miembros de tu asociación, te ayuda mucho a que puedas delegar esas circunstancias y no se te haga tan, tan pesado también a ti. ¿verdad? Claro, muchas gracias Alejandra. Eh, ya no tengo más manitas levantadas, así que voy con la siguiente pregunta que tiene un poco que ver. ¿Ustedes crearon este grupo de pacientes o esta asociación? Ya nos lo dijeron. Por esta vocación de servicio, por estas ganas de ayudar, por esta necesidad que veían en otros como ustedes y que no querían que pasaran por lo mismo. Sin embargo, no me dejarán mentir que así como hay gente, como dice Pame, que a veces te devuelve mucho más y te quedas con esa satisfacción, también hay veces que que hay gente que exige cosas de más o que hasta te, te pelean o, o hasta eres el malo del cuento cuando lo que tú estás haciendo es una ONG, una cosa sin fines de lucro, una cosa que es por ayudar y la gente piensa que, que quizá esta institución es el gobierno al que hay que exigirle y pues no, ¿no? ¿Se han topado con eso? ¿Cómo manejan esa situación, esas, esas personas... Eh, confundidas o malagradecidas, quizá. <ríe> Milly, por favor. Eh, bueno, <ríe> yo creo que no son personas malagradecidas, sino que eh, van empezando o tienen mucho menos tiempo en este camino, no... De hecho, por sus mentes ni siquiera había pasado la idea de una enfermedad rara o ni siquiera habían considerado que existíamos en el mundo como, como personas con enfermedades raras o como personas que estamos conviviendo diariamente con, con personas con, con enfermedades raras que en su desesperación por encontrar eh, respuestas, recursos, un camino más más libre o un camino más fácil por llegar al, a lo que requieren o ¿no? a llenar todas sus, sus necesidades que exigen más de lo que nosotros podemos darle. Y es mucho muy triste porque nosotros nos quedamos como, bueno, hace 28 años, en mi caso, no hace 27, 28 años, ni siquiera teníamos un diagnóstico, o sea, nosotros estamos dando un espacio, te estamos dando una red de apoyo, en mi caso somos eh, casi 400 personas en México que tenemos eh, artrogriposis y te estamos dando todas nuestras, nuestras experiencias, todos nuestros recursos, todo lo que nosotros nos hemos encontrado a lo largo del camino y tal vez no te podemos ayudar con dinero, tal vez no te podemos ayudar con darte todo lo que tú requieres, pero te estamos dando mucho más de lo que tuvimos nosotros en algún momento, ¿no? Y, y es complicado, a veces hasta desmotivante, o sea, de verdad te dan ganas de agarrar, cerrar todo y desaparecer por un tiempo y luego te quedas como de, bueno, no, no es tan, tan grave, eso solamente es una persona, solamente es una familia, hay... 399 más por quien estar aquí, hay 399 más por quien, por quien seguir luchando y mucho más que esas 399, hay muchos más que van a venir atrás de ellos. Entonces tienes que tener muy claro o, o tienes que tener muy, muy aterrizadas todas las ideas y, y no dejarte llevar por lo que en ese momento sientes. ¿no? Es, es complicado ser paciente, es complicado ser familiar, es complicado todo. Pero pero también es, es como, como tratar de tener un equilibrio entre lo que puede surgir ahora y lo que puede surgir en un año, ¿no? Sí, gracias, sí. Mili. Gracias. gracias David, por favor, y de allí ya aquí. Pali, primero levantó la mano Juan Carlos. Eh, estoy editando por, por turnos de quienes no han pasado, por favor. Ok, Gracias. A mí me da mucho gusto y ternura lo que acaba de decir Mili, porque en la parte que tiene que ver con esta, esta atmósfera de emociones, eso cuadra muy bien. Pero yo me he encontrado con varios malagradecidos a lo largo de 25 años. Me he encontrado con cabrones que esperan que les resuelvas la vida y que esperan también que tú estés siempre al frente de su batalla personal. Eso no es así. Yo he estimado que el lastre, y lo digo puntualmente, lo dejo en el camino. No me interesa trabajar con quien no es proactivo por su propio bien. He encontrado en estos 25 años a gente extraordinariamente trabajadora y a otros huevones que he dejado en el camino y que finalmente ellos mismos se han retirado y no sé qué les ha pasado, porque no me interesó agregar a esta línea de trabajo a gente que estuviera colgándose del esfuerzo de otros. Eh, es evidentemente, para mí, importante que todos los que estén en esta línea de batalla estén en la batalla, no haciéndose huellas como que están, pero no están. Gracias, David. ¿Y aquí? Sí, gracias, Pali. Eh, a mí me recuerda mucho Pame. Este, su, su gran entusiasmo y sobre todo el, el la valentía de, de estar aquí, con, con aquí dando la cara como líder porque precisamente a su edad yo empecé a trabajar en este ámbito y como ya lo dije no es familiar directo directo que esté a mi cuidado todos los días como ustedes, pero sí creo como dijo Diana y bien lo dijo todos nacemos con el servicio de vocación, entonces creo que eso es lo que nos impulsa a que al menos yo no tengo un hijo que, que cuidar ni que pararme a las 3 de la mañana a darle el medicamento, pero para mí urge. Yo pienso en ustedes, pienso en otros, incluso en algunos que ni siquiera conozco ni conocen eh, el trabajo que hago o, o, que, este, o que falta por hacer. Y que realmente se benefician de todo lo que a mí en el día, eh, en, en la tarde y hasta en la noche y madrugada me urge. Siempre he trabajado con esa urgencia porque es algo que me apasiona y me comprometí desde el primer día en que yo me di cuenta que faltaban muchas cosas por hacer y hoy por hoy, conforme han pasado los años me doy cuenta que todavía falta mucho más por hacer, no que esto nada más es una piedrita en el camino que uno está quitando para que otros después vengan y encuentren un camino por donde ir entonces creo que la pasión, la determinación eh, que todos nos, nos, nos conlleva a estar el día de hoy aquí, como lo dijo Juan Carlos tenemos la obligación como líderes de dar resultados contundentes no podemos estar perdiendo tiempo, creo que ninguno de aquí lo estamos perdiendo, todos los esfuerzos valen la pena, pero creo que tenemos que hacer una diferencia que se pueda notar y que se pueda palpar y que quede ahí, que no sea efímera y que creo que eso es lo que realmente los pacientes van a agradecer, sus familias lo van a agradecer, sin si, ni siquiera conocerlo, conocernos a lo mejor a nosotros personalmente. Creo que claro. como líderes tenemos esa obligación de trabajar todos los días y que realmente se note, se note el trabajo. El Mucho, que hacemos. Muchas gracias, Jackie. Vamos con Juan Carlos y de ahí con Rodrigo. Les pido participaciones breves, por favor. Estás muteado, Juan. Real, realmente el caso de, de, de hemofilia 21 es muy particular porque es muy tortuosa la persona. Nuestra personalidad, digo nuestra, porque yo también tengo hemofilia. La personalidad de una persona con hemofilia sí a veces es un poquito complicada. Un poquito compleja, porque somos pacientes que conocemos nuestra enfermedad. O es más, a muchos no les gusta ni siquiera que les llamen enfermedad, padecimiento. A mí no me hace ruido decirle enfermedad. Pero bueno, este, eh, sí, en efecto, el paciente con hemofilia a veces es un poquito convenciero, ¿no? Si tú me ayudas, yo estoy contigo. Si no me ayudas, no estoy contigo. Y es más, te desconozco, ¿no? Este, oye, ya van a quitar la clínica de hemofilia del banco de sangre, nos urge que hagas algo. Hicimos algo, logramos algo, pero como se acomodaron a donde los mandaron, ya no movieron un dedo, pero a mí me pusieron a chambear y muy duro, y muy duro. Entonces, a veces, a veces tenemos ese, ese problema. Y por otro lado, tenemos el paciente con hemofilia pequeño, que los papás son determinantes, eh, los papás son muy, muy celosos de la atención del hijo, lo cual está perfecto, pero a veces, y eso también es un fenómeno muy cuestionable en la hemofilia, tratan al paciente adulto o, al, o las organizaciones que manejamos más adultos como un enemigo de, de, de ellos, como que nos ven aquellos que potencialmente les vamos a quitar el medicamento a sus hijos. O sea, en lugar de, de pensar que haya para todos, y nosotros como adultos te decimos algo, todos, yo creo que todos mis compañeros, preferirían darle el medicamento cuando hay poco a un pequeñito, a un chiquito que lo necesita, que quedártelo. ¿Por qué? Porque fuimos niños y sabemos lo, lo doloroso que es tener hemofilia cuando eres niño, el dolor, eh, los problemas, las limitaciones que son mayores, que ya cuando adulto ya las asimilaste, inclusive aguantas un poco más el dolor. Entonces, a veces hay, hay, hay unos fenómenos, unos vicios creados en hemofilia muy particulares. Los médicos pediatras que ven a los chiquitos son los primeros que asusan a, a, eso, a los papás de esos niños contra las personas adultas y luego hay una guerra entre el médico pediatra, hematólogo con el médico de adultos hematólogo, entonces es, parece un campo de batalla la hemofilia en este país, y es un campo de batalla la hemofilia en este país creo que por una distorsión muy grave de todos es eso Muchas gracias Juan Carlos, y por eso la importancia de abrir estos foros para que se conozcan estas historias que hay detrás Rodrigo, por favor y mira, Paulina, ahorita el, el, el, está bien interesante el tema porque nosotros tenemos una buena cantidad de pacientes los cuales tratamos de apoyar y yo creo que ha ayudado mucho el haber sido, bueno yo no en lo personal, pero, pero haber enfrentado el problema y, a, y cuando uno tiene cáncer, su cáncer es el problema más grande del mundo y no importa a todos los demás. Uh -huh. Eso lo sentimos nosotros cuando estuvimos allí, y veíamos a gente que estaba en las clínicas junto con nosotros y decíamos, Chihuahua, este pelado está más complicado que yo. Pero yo tengo mi problema y yo tengo que solucionarlo y yo me tengo que mover. Y ese es el, ese es el, el, el, el, el, el approach que usamos nosotros con nuestros pacientes. Entendemos que para ellos es el problema más importante del mundo y se les está cayendo el mundo encima a todos y a cada uno de lo individual. Y nos pasa algo bien interesante porque sucede un poquito al revés. A veces nuestros pacientes son muy pasivos y necesitamos que le echen para adelante y que pregunten y que luchen y que cuestionen y que se empoderen. Y es parte de nuestro trabajo. La verdad es que no nos ha tocado mucho el que, el que como nosotros no damos tratamientos, no nos ha tocado que la gente nos, nos reclame cualquier cosa. Tratamos de entenderlos, afortunadamente... Tenemos un equipo en la, en la fundación de gente súper eh, humana eh, y que tienen muy buen trato con los pacientes, pero, pero, pero así como decimos una cosa es al revés, ne necesitamos empujarlos y que despierten y que pregunten y que se defiendan y que reclamen. Muchos de nuestros pacientes no hacen eso, nada más van a su, a su, a su cita en el Seguro Social, no preguntan nada, le dan su medicina y pues bueno, es un enfoque distinto lo que nos toca vivir. Claro, totalmente. Eh, Diana, por favor. Sí, yo repito. Eh, pues sí, yo también comparto con, con Rodrigo esos detalles de empoderar a las familias. Acá, acá la situación es que como los el, el tratamiento, los, los medicamentos son muy caros, eh, pues es, es totalmente moral, social, el, el apoyo que damos. Pero también nos, nos, nos ha tocado que, que escriben, no, pues ni, no sirven para nada, o sea, no dan dinero, no dan tratamiento, no dan nada, pero realmente la gente no ve lo que estamos haciendo. O sea, lo más valioso que dicen que es el tiempo. Bueno, nosotros tenemos hijos eh, y lo conformamos padres de familia y también, eh, co como dice Alejandra, nos desvelamos y tenemos días malos y realmente tenemos que tener también eh, una sonrisa y una capacidad eh, para... Pues para visualizar la atrofia muscular espinal, porque hace cuatro años no es lo mismo que es ahorita, o sea, de cuatro años para acá la atrofia muscular en México, ya hay un nombre, ya hay una asociación que, que, que la gente puede googlear y saber que estamos ahí y que también eh, a lo largo de 20 años lo que me ha pasado con mi hijo, lo que ha pasado con, con, con el hijo de... Eh, de, de, de Rosy, de Paloma, entonces eh, aquí hay mucho por hacer, que no había una Diana, no había una Rosy hace 20 años que nos pudiera decir y que nos pudiera empoderar en, en este sentido, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias a ti, Diana. Eh, sí, qué interesante conocer todos estos puntos de vista y se los preguntaba por qué pasa. Nosotros también llevamos ya más de 20 años y bueno, es también un poco pan, no pan de cada día, pero Ocurre, ocurre. En ese sentido, eh, bueno, un poquito por allí un poquito no. Yo ya sé la respuesta de Rodrigo de esta pregunta, pero de pronto me gustaría saber si para los que son familiares, eh, es una pregunta fuerte, si su familiar hubiera muerto, ustedes de todas maneras... ¿Habrían seguido con, con este ímpetu, con estas ganas de crear una asociación? ¿O en todo caso han luchado hasta lo, in, lo indecible, aún sabiendo que su familiar, porque en muchos casos sabemos que las enfermedades raras son crónicas y se los van a llevar temprano? Eh, ¿Ustedes van a seguir luchando a sabiendas de que ellos se van a ir? ¿Alguien me quiere contestar esta pregunta? David. Cuando yo empecé esta lucha, entendí que ojalá que el esfuerzo alcanzara para salvar a muchos, porque a lo mejor no iba a poder salvar a mis hijos. Pero, pero ojalá que pudiera servir ese esfuerzo para salvar a muchos. Afortunadamente, ustedes dos siguen con vida. Pero si al principio de toda esta circunstancia, Pali y Toto hubieran muerto yo me hubiera desentendido porque no creo, no, no creo poder haber aguantado el haber perdido a mis hijos y ver a otros que en algún punto están como, como estuvieron ellos. Eh, lo digo honestamente, yo me, yo me he roto la madre por no sé cuántas personas, literalmente me, me he partido la madre con, con algunos funcionarios, porque creo en la determinación, la pasión y la entrega. Pero también es cierto que tengo que reconocer que si en ese tiempo de lucha mis hijos hubieran muerto, yo ya no hubiera tenido ánimo de estar ahí en la batalla habiendo perdido a las dos personas que más amo en la vida. Me hubiera costado mucho trabajo, tengo que, tengo que señalarlo puntualmente. Pero en el tiempo que lo hice, pensé, ojalá que esto sirva para muchos otros. David, muchas gracias por tu, por tu honestidad. Eh, ¿Quién más me levantó la mano? Diana, por favor, y de allí Juan Carlos. Mi hijo está con vida, gracias a Dios, eh, pensando eh, que pudiera a, a haber muerto, no sé. Yo creo que, que, en, que en mi caso siempre, digo, porque ahorita ya, ya, ya va a haber un Diana, un Diana marroquí en las redes que, pues que tiene un hijo con atrofia muscular espinal, si él no estuviera, yo creo que una llamada de que, que, que pudiera alguien hacerme o escribirme, yo creo que sí la daría, sí la daría eh, o sí respondería a, a esto, porque creo que, que, que es muy importante esa cabecita, y no sé dónde, porque realmente, como, como lo decían, no alcanzas a conocer a toda la gente que te llama, que, que, que, que, que, que, que tiene un mundo derrumbado en sí. Un mundo derrumbado como un día se, se nos derrumbó a nosotros. Eh, ahí estaría yo para una llamada, para un escrito, en eso sí estaría. La verdad es que se, se cansa el caballo, como, como dice David en ocasiones, y hay que, hay que delegar y todo, pero una llamada de aliento y de apoyar, ahí estaré siempre. Gracias, Diana. Eh, Juan Carlos y luego Alejandra, por favor. Sí, mira, mira, Pau. Bueno, antes antes de contestar esto, nada más quería hacer un, una puntualización de la anterior. Este, a, mí, a mí se me cayó el mundo cuando un paciente muy grave necesitaba factor, y ya no había factor, y una mamá que era muy brava, eh, ya se llevaba todo el factor que había, porque armó una revolución y se llevaba todo el factor, que por cierto era de Toluca. Este, yo fui a pedirle, no todo, una dosis para el compañero que llegaba grave y era una dosis, la señora llevaba 10 dosis. Y lo que me contestó me dejó helado. Dice, "No, de que lloren en su casa, que lloren en la mía, que lloren en su casa." Le pidieron una dosis y su hijo no estaba grave. El hijo de esa señora no estaba grave. Esa fue la respuesta. Ahora, de, lo, de la pregunta de ahorita. Este, pues yo estoy aquí a pesar de que dos familiares míos fallecieron. Mi primo de 10 años yo conoce y mi hermano con 27, yo con 28, que ahí arranco precisamente la muerte de mi hermano, que me pareció muy injusta, cargada de mucha negligencia, y de, y de muchos lavados de manos, este hizo que, fue el detonante para que yo iniciara esto. ¿no? Este, fue a pesar, de, a pesar de haberlos perdido, que yo inicio eh, la lucha como, como líder de personas con hemofilia, que además estábamos muy alejados de, de nuestros grupos, porque eran eran papás, con todo el respeto que, que, que, que una lucha de un padre me merece, pero los pacientes adultos, porque la enfermedad nuestra alcanza que lleguemos a la adultez y, y a veces pasar los 60 y hasta 70 años, esos pacientes seguían indolentes cuando eran adultos, siguen indolentes. Tengo, tengo compañeros de 40 años que sus mamás los van a cuidar al hospital y, y son las que hablan con los médicos. Esto es real, esto es real, es impactante. Que el paciente, a pesar de que conoce su padecimiento, se desentiende de él mismo. Y él no toma las riendas de su propia vida y de, y de, su, y de su padecimiento, lo cual a mí me parece impactante. Y este, bueno, pues, pues es a pesar de... Entiendo mucho a David, porque yo creo que perder un hijo es la peor pérdida. Lo sé por, por mi mamá con mi hermano, no por mi tía con mi primo. Es una pérdida descomunal y brutal. Y mi mamá, que era una persona muy activa en la asociación que ahora yo presido en aquel entonces, la asociación mexicana de hemofilia, cuando mi hermano muere se desentiende un poco. Ella era dama voluntaria, se quita de dama, o sea, ella ya no, ya no, perdió todas las fuerzas para seguir adelante. Entonces, claro. puedo entender perfectamente el punto de vista de, de, de David. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos con Alejandra, de ahí, Jackie, ¿levantaste la mano? De ahí Jackie, y luego Rodrigo. Ay, pues, Pau, pues, es una pregunta súper difícil. Eh, para mí, mis hijas son prestadas por tres horas. Yo vivo con esa situación de estar pensando, si no me despierto en la noche, eh, no sé lo que puedo encontrar. O sea, es muy difícil. Y... Creo que conforme va pasando el tiempo se va, se va quitando esa, ese sentimiento o esas, esa situación, porque son tres, cuatro horas y si yo estoy cansada, si, si me desvelé o algo y algo hago mal, este, las puedo perder a las dos. Me ha tocado eh, no nada más estar en acompañamiento con las familias en, en México, sino de otras partes de, de Latinoamérica, Colombia, Nicaragua, este, Ecuador, Argentina. Y me ha tocado estar en esos momentos en que los papás eh, están perdiendo un hijo por una, una situación de que se quedaron dormidos, eh, no hubo la mejor decisión o la mejor por parte de los médicos. Entonces, es muy difícil eh, acompañarlos en, en, ese, en ese momento y decir, yo no quiero estar en, ese, en esa situación tampoco, ¿verdad? Pero es trabajar, hacer las cosas que me tocan a mí y dar lo mejor de mí y de lo que se puede hacer dentro de la asociación en México para que más familias no pasen por, por la pérdida de un, de un ser querido, de un, de un hijo o, o de, de alguien adulto. Entonces sí es muy difícil esa, esa pregunta, pero creo que es trabajar, trabajar, trabajar, trabajar eh, y dar lo mejor de, de nosotros mismos eh, en cuanto a, a lo que se pueda hacer. Gracias Alejandra, muchas gracias. Y aquí. Sí, gracias. Yo realmente las admiro porque creo que también a mí tampoco, si yo estuviera en su lugar no me sería posible, igual que David, no tendría el valor para hacerlo. Eh, afortunadamente, bueno, mis hijas eh, nacieron, no tienen ninguna enfermedad genética, pero sí eh, tuve que llevarlas a realizar el tamiz neonatal ampliado al Instituto Nacional de Pediatría con la doctora Marcela Vela, cuando todavía los estudios no se hacían aquí en México, se enviaban a Estados Unidos, y con la incertidumbre, a lo mejor no de lo mismo que ahora con tanta información ya, ya sé o ya tenemos al alcance de tamizaje lo que puede detectar y lo que implica que, que salga positivo y confirmativo en alguna enfermedad rara. Eh, pero sí, este, con, con cierta ignorancia en el tema, eh, debo de confesar que no, no estaba preocupada como tal eh, no sabía de lo, que, de lo que se trataba, sin embargo agradecí a Dios de que, de que bueno, me diera la oportunidad de elegir a, a qué dedicarme eh, y una vez eh, cuando vi a David y David no me deja mentir, me dijo, si vas a trabajar, adelante y si no, no vengas a quitarme mi tiempo. Y bueno, ya, este, afortunadamente eh, es lo que sé y con mucho orgullo y, y quiero decir también que gracias al trabajo que mi equipo yo hemos venido realizando, pues ya hay un tamizaje neonatal ampliado en la Ley General de Salud y no es con los pacientes los que a lo mejor eh, me dicen o me reclaman, más bien yo mis peleas son en otros lados con otras instituciones, con gente que no tiene voluntad ni conciencia y créanme que, que estoy trabajando día a día eh, por todos eh, los padres de familia que a lo mejor no tienen la oportunidad de estar ahí, en esos, en esos ámbitos o, o desconocen las rutas y el camino. Y, y los admiro mucho a todos ustedes, los respeto. Y, y bueno, gracias por la oportunidad, Padre. Gracias, Jackie. Rodrigo, por favor. Y mira, el, el, bueno, yo igual que Jackie, la verdad es que admiro a todos ustedes que son pacientes o tienen a un paciente todavía y tienen que partirse el alma entre atender a su paciente y, aparte, ayudar a alguien más. Yo no sé si a mí, yo, mi paciente ya no está, pero cuando estaba, no me imagino cómo hubiera podido yo dedicarle el tiempo a ayudar a alguien más. Yo, yo creo que, que es, es, es muy difícil la pregunta, pero es muy difícil la respuesta también, porque todo depende de cómo va cambiando la, la motivación. Por ejemplo, cuando mi esposa falleció, pues mi motivación por seis años fue tratarla de sacar adelante y luchar y luchar y luchar. Pero ya cuando no estaba, mi motivación cambió y la motivación eran mis cinco hijos. O sea, cómo hacerle para que no haya otros muchachitos que pierdan a sus papás por cáncer. En el caso, en el caso nuestro, es un cáncer que le da a los adultos. No se da casi nada en, en, en niños. Entonces, entiendo muy bien, pero yo conozco a David y estoy seguro que sí le hubiera seguido echando ganas y, y, y yo creo que ahorita es difícil contestar la pregunta mientras está nuestro paciente aquí, pero el, el, las motivaciones van cambiando y es probable que después exista una motivación adicional para seguir echando ganas. Ok, David. Muy rápidamente. Tendría que vivir esa circunstancia para saber si, si hubiera seguido. Pero quiero comentarles algo con, con enorme orgullo, con enorme orgullo. En los registros que tengo de hace 25 años, he puesto mi granito de arena para que más de 900 personas hayan salvado la vida. Y lo he hecho con una sola idea fija en mi mente. Si mis hijos pudieron, ¿por qué otros no van a poder...? así de sencillo. Pero, Rodrigo, tendría yo que haber vivido esa situación para, para saber hoy si continué o no continué. Muchas gracias. Gracias, David. Nos vamos con ya prácticamente la última pregunta y al final vamos a hacer un pequeño cierre. Me gustaría saber cómo los ha modificado este rol, este rol de líderes de asociaciones, este rol de... de de quien mueve a todas estas familias, a toda esta gente, de quien motiva. ¿Cómo los ha cambiado a ustedes como personas? ¿Eran la misma persona antes? Pame, por favor. Pues yo definitivamente no. Empecé con este proyecto cuando yo tenía 17 años y mi diagnóstico lo tuve a los 16 años. Entonces, pues punto número uno fue el periodo en el que más cambias, yo creo, ¿no? Y conocer tantas historias, tan distintas cada una, eh, vivir tú misma tu diagnóstico y alzar la voz con respecto a eso, creo que es algo muy importante, porque algo que yo siempre digo es, vivimos pensando que estar enfermo o tener algún padecimiento está mal o mostrar tus vulnerabilidades está mal, ¿no? Entonces al momento de yo aceptarme a mí, aceptar que tal vez tengo algo y invitar a los demás a que se acepten como son y aceptar que tienen este padecimiento, pues claro que te cambia y claro que te hace, pues sí te hace sentir diferente, sí te hace motivarte más y motivarte a ti misma y motivar a otros y no sé, ver también la actitud de los demás y la, el granito de arena que les has puesto ayuda mucho. Gracias, Pame. ¿Quién más? Diana, por favor. Bueno, pues sí, sí, que me, me ha cambiado de tres años para acá, o eh, cuatro, tres años y medio para acá, la verdad es que estaba yo envuelta eh, en muchos voluntariados, voluntariados de, de, de hobbies personales, ¿no? Eh, incluso, eh, digo, atendiendo mi, mi, mis hijos en la escuela y yo atendiendo las cosas personales que me gustaban o que me llenaban. Hubo un punto en que... Pues sin saber, ya empecé a dejar las, las cosas que me gustaban realmente o que me llenaban como persona. Y, y te empiezas a adentrar en este, en este mundo de, de las enfermedades raras, de leer, de leer, de leer, de atender llamadas, de buscar el cómo sí, porque realmente esto de las. De las la, la, la gente no sabe, piensa que no hacemos nada, pero realmente es buscar y hacer el cómo sí, empezar a fabricar para varios años, ahorita no tenemos un tratamiento que, que darles, cuesta mucho, mucho dinero, realmente, pero hay un tiempo invertido que ya no soy la misma de hace tres años, realmente hay una voluntad, un, un querer hacer y, y te, vas, te vas olvidando de tus propios hobbies, de tus cosas que, que te llenaban por realmente esta atención, eh, como dijimos, un, un servicio de corazón, ¿no? Eh, y sí, sí me ha cambiado la vida, te digo, he dejado, he dejado muchas cosas, por esto realmente. Diana, muchas gracias por favor. Mili. Gracias, Pali. Eh, bueno, yo creo que, que definitivamente hay un antes y un después de que te cae el 20, ¿no? En mi caso, pues yo soy, yo soy paciente y tuve que eh, pasar por un momento de no sé cómo llamarlo, crisis existencial o de dejar de, de maldecir al universo por todo lo que me estaba pasando y darme cuenta que detrás de mí venían un montón de, de familias, incluso familias que en el camino perdieron a sus, a sus pacientes o, o, o perdieron a sus hijos, ¿no? Y, y tener que agradecer, eh, el hecho de estar aquí y de poder estar tan fuerte es como para empezar una lucha por todos los que vienen detrás yo creo que que si nos cambia yo creo que sí si, si nos hace entender todo esto y nos hace un poquito más humanos al menos a mí me ha cambiado mucho y me ha puesto en esa posición de, de decir bueno gracias a dios puedo estar aquí gracias a dios con todas mis luchas, con todas las, las, las luchas que trae mi familia detrás, puedo estar aquí y levantar la voz por todos los que vienen detrás, por todos los que no saben cómo hacerlo, por todos los que no pudieron eh, empezar o por todos los que no pudieron limpiar el camino antes de llegar aquí. Entonces yo creo que sí, sí es, es importante eso, ¿no? El, el hecho de que somos portavoces, somos líderes, somos los que traemos la bandera Delante de muchas personas que van detrás y mucho más adelante va a haber muchas más personas detrás de nosotros. Entonces yo creo que, que, que sí, no sé, al menos a mí me, me puso en, en el lugar de, de agradecer más que de quejarme y mucho más de que, de que pudiera ser la peor eh, situación del universo, eh, eh, me puso en... en en este terreno firme de decir, bueno, sí, sí, ok, estás en el mundo, tienes una, una enfermedad rara, tienes una discapacidad pues bastante extraña, uno de cada tres mil pudiste haber sido una en cada diez mil, una en un millón, pero estás aquí con todas las fuerzas y, y, y toda la voluntad de hacer mucho por ti, de hacer mucho por otros y de hacer mucho por todos los demás que ven debajo de ti. Y yo creo que eso es es mi motivación y eso es, es lo, que, lo que me gusta de estar acá. Muchas gracias, Mili. Eh, Juan Carlos, por favor. Y de ahí, Jackie. Sí, mira, yo creo que en mi caso, con hemofilia, pues más que cambiarme, me hizo más consciente del padecimiento que yo tenía. ¿no? Como te decía, a veces los compañeros son un poquito inconscientes. Ahorita exageré. Compañeros de 40 años, no pero sí de 30 con mamás de 50 que todavía los están cuidando y que están viendo por ellos. Este, yo creo que ellos son los que tendrían que modificar esa actitud. Este, a mí, más que cambiarme, yo creo que me puso consciente, me, me, me hizo consciente de, de mi realidad, de mi entorno y la necesidad que yo tenía de mejorar una situación que en México es muy crítica. La, el, el paciente con hemofilia en México es un, es, es, es, somos un ciudadano de cuarta o de quinta, ¿no? Este, parecía que las cosas iban a mejorar, pero la pandemia hizo que todo se, se, se, se regresara al estado en, en el que las cosas estaban, ¿no? Y todo quedó en un status quo, y entonces la a las promesas que las autoridades de Links nos, nos hicieron, y las autoridades federales nos hicieron, pues son letra muerta, esperamos que la retomen una vez que la situación se haya medio normalizado, lo cual ya estamos dudando, pero este... No sé, es, es quizás el sentido de la justicia, ¿no? A mí, a mí siempre me ha movido mucho la injusticia, en términos generales, ¿no? Yo estudié Derecho, creo que fue uno de los más graves errores que yo tuve, porque es un ambiente injusto, y los compañeros, que ahora veo que son, tengo muchos compañeros que, que son muy cuadrados, son muy reaccionarios, son muy egoístas, y que una profesión que tendría que tener un, un sentido humanista, es una, una profesión auténticamente egoísta, y que, y, y que se venden al mejor postor. El abogado bueno es el que cobra más caro y, y la gente que lo necesita no lo puede pagar. Entonces yo la verdad acabé como, como un poquito asqueado de la, de, de la carrera que yo había escogido y, y giré por este camino, quizás por el camino de los derechos humanos que son un poquito más incluyentes, más integrales, y, y dejar de lado eh, un ambiente egoísta tanto como, como paciente, porque el paciente de repente se vuelve egoísta, se cree que es el centro del universo a veces, y también el egoísmo de una profesión que yo escogí en un ambiente muy hostil, en un ambiente muy cuestionable, y entonces, más que cambiarme, me reafirmó en lo que, en lo que siempre he sido, ¿no? Básicamente. Claro. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Jackie, por favor. Sí, este, sí me, claro que no soy la misma persona de cuando iniciamos en todo esto hasta ahora, pero creo que incluso uno comienza esto sin saber a qué se va a enfrentar, ¿no? No sabemos, ni siquiera, y bueno, al menos yo hablo por mí, no tenía ni idea de lo que se trataba, creo que la voluntad fue la que empezó, dio el primer paso, pero no tenía ni idea de todo lo que iba a venir, ¿no? Y conforme el día a día, el mes a mes, año con año, he aprendido muchísimas cosas que creo que no las hubiera podido aprender ni valorar estando en cualquier lugar. Eh, digamos, profesionalmente hablando, ¿no? Eh, en lo personal, yo eh, antes de decidir que yo me iba a, a dedicar de lleno eh, por, eh, a, a todo esto, iba a tener la oportunidad de trabajar en una plaza justamente en COFEPRIS, igual y por ahí los estuviera viendo y ayudando, pero creo que fue por este lado donde creo que... En, en, pues las dosidencias de la vida, el destino, y además sobre todo el, la, la, la decisión, que todo el tiempo estamos tomando decisiones, todos los días, a todo momento, y creo que esa fue, y no me equivoqué, y creo que la volvería a tomar, porque como lo digo, me he hecho consciente de muchas otras cosas que no veía, he valorado otras que a lo mejor en otro lugar no lo hubiera hecho, eh, y, y no hablo porque no esté en esa situación, estoy en esta, sino porque es, es real. Eh, aquí he aprendido mucho de los padres, de los pacientes, de, de gente, que los médicos que también este, he aprendido mucho y creo que no, dejos no, de quejarme, eh, agradezco eh, por estar aquí y aunque eh, como líder de la sociedad civil tenemos muchas obligaciones, eh, pero créanme que es con la mejor voluntad. Entonces, muchas este muchas gracias, bien. Jackie. ¿Alguien, eh, David, por favor. Me cambió mucho. Y puedo decir que descubrí en mí mismo a un poderoso y determinado hombre que podía ayudar a otros de manera desinteresada y correcta. Descubrí a un padre que no se iba a dar por vencido nunca y que primero iba a pisar eh, a cualquier persona que se interpusiera en mi camino para llevar a mis hijos a buen puerto. Sí me cambió. Yo no era de hospitales. Odio los hospitales. Y he estado en ellos una gran parte de mi vida en los últimos 25 años. Entonces, sí, sí me cambió. Antes de terminar, quiero decirles a todos que los admiro, que les deseo que los próximos meses y el año que viene sea menos tortuoso que este y que tengan una Navidad como la deben de tener con muchos cuidados, que los llene de satisfacciones por el trabajo que desempeñaron durante todo este año. A todos ustedes, mi más acalorado abrazo, a las jovencitas como Mili, como Pame, como, como Jacqueline, mi más acalorado abrazo. A las damas que han hecho un trabajo extraordinario, como Alejandra, como Diana, mi reconocimiento extraordinario. A mi querido amigo Juan Carlos y a mi queridísimo amigo Rodrigo, que, que Dios los bendiga y que tengan la mejor de las épocas navideñas en compañía de, de los cercanísimos a su corazón. Muchas gracias. Ya, ya nos ayudó David a cerrar el programa. <ríe> eh, me gustaría cerrar esto con preguntándoles en una palabra, una sola palabra, qué característica tiene que tener el líder de una asociación o grupo de pacientes de enfermedades raras. Una sola palabra y yo les voy dando la, la palabra. <ríe> Pame, por favor. Empatía. Empatía. Muchas gracias, Pame. Rodrigo. Solidario. Solidario. Mil, mil gracias, Rodrigo. Juan Carlos. Eh, honestidad. Honestidad. Mil gracias, Juan Carlos. Alejandra. Solidaridad. Gracias, Alejandra. Diana. Servicio. Muchas gracias, Diana. David determinación gracias David Jackie persistencia gracias Jackie Mili resiliencia muchas gracias Mili y pues con esto terminamos yo diría amor los admiro mucho les agradezco muchísimo el estar aquí el haber sido parte de este último programa Te lo tengo que preguntar del año. Gracias a quienes nos han seguido durante todos estos meses, en todas las ediciones de Te lo tengo que preguntar. Eh, ha sido muy enriquecedor leer todos sus comentarios, escucharlos, saber que, que les gusta tanto el programa y que, y que se han sentido eh, motivados por seguir y empáticos con los temas que hemos mostrado. Eh, muchísimas gracias a quienes estuvieron participando en el chat en vivo de YouTube. Gracias a todas las asociaciones aliadas que nos han ayudado también a atender a, a la gente y a los invitados específicos para, para estos programas y que han sido todos, de todas las ediciones, mamás, hermanos, cuidadores, papás, eh, profesionales de la salud, todos han sido muy, muy, muy generosos en compartir con nosotros su experiencia, en abrir su corazón y y en ayudarnos a enriquecer esta comunidad que tanta falta que tanta falta le hace crecer y ser conocida por todo México y por todo el mundo. Nuevamente, gracias. Yo soy Paulina Peña, de Accesalud de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Y hasta la próxima. Chao, gracias.